Buenos días, eh, videovidentes. Hoy tenemos con nosotros a Eva Galindo Esteban. Bueno, eh, Eva, ¿tú publicas con este nombre completo? ¿O Hola, ¿qué usas tal? ¿O utilizas otro nombre? No, pues sí, utilizo Eva Galindo. Tuve una época que era Multiflim, pero que era como un alter ego que utilizaba en un blog y para moverme un poco por todos los sitios, sin mezclar mi vida privada, digamos, con lo que era escribir. Y pero ya estoy con Eva Galindo Esteban, hubo que salir de ahí porque era, era mejor para todo, para moverme ya con más con más claridad, digamos. Muy bien, muy bien. Y Eva, tú desde, eres muy joven, pero ¿desde cuándo escribes? Pues bueno, no, si tan joven, muchas gracias. Pero yo desde, la verdad es que si he hecho la vista atrás, me veo desde muy pequeña, ya en el cole, lo de hacer, pues eso, las obras de teatro yo las escribía. En el instituto me pasa igual, luego en la facultad yo hice Derecho, pero es verdad que también había pues para escribir tus temáticas y todo eso y siempre estaba ahí metida. Pero sí que me reconozco ya como creadora de contenidos en 2009, que abrí un blog, el de Milti Flynn, y ahí ya empecé pues a seguir adelante con fanzines, no sé si conoces lo de los fanzines, las publicaciones estas que son independientes, ah, sí, sí. y que bueno, claro, tomaba textitos del blog, lo metía y ahí ya empezaba pues a hacer una distribución yo misma porque no podía hacer otra cosa, era como publicar, pero en plan pequeñito, reducido. Las dejaba en el mercado de Foncarral, que ya ha desaparecido el mercado, pero bueno, era una cosa que me gustaba mucho. Y luego, pues a partir de eso ya empecé a escribir en revistas de moda también, hice periodismo literario y luego pues tonté con la fotografía. Y con la fotografía lo bueno es que, eh, por ejemplo, me publicaron una, en una revista que es de Nueva York, y eran mis poemas, ya empecé a, con los poemas y las fotografías. Entonces, unirlo me gustó mucho. Y ya pues desde ahí ya hasta ahora, hasta que decidí que ya era hora de autopublicar. Eres una Porque, creadora muy completa, muy plena. Sí, muy bien, he hecho muy muchas pleno. cosas, sí. Y, y tú has, me dices que has hecho esto, una parte del periodismo, ¿no? Y también sí. eh, derecho. ¿Y, y qué sí. profesión tienes? Solamente ser... Yo soy editora. Ay, Soy editora decidido. en una empresa de formación. Entonces entré como redactora y luego pues hace redacción, corrección y ya va subiendo y bueno, pues al final acabas de editora. Entonces sí que es verdad que he visto un poco los pasos que va tomando un, un libro. Por eso a la hora de enfrentarme luego a la publicación, creo que eso es lo que me ha ayudado para, ah, para, bueno. para ver el paso. Mucha, en la publicación tienes mucha experiencia. Qué bueno. Sí sí sí. Eso realmente creo que deberíamos hacer un cursillo todos los que nos queríamos dedicar sí. a publicar alguna vez, ¿no crees? Sí, sí, sí, sobre todo porque porque ves los mimbres que tienes que tocar uh -huh. y, y saber qué tienes que hacer que luego además una cosa yo siempre digo que tu nombre va a ir entonces es como el karma esto te vuelve entonces haz las cosas bien que luego si no te va a volver o por lo menos lo mejor que sepas que tal por eso y ahora ya al hilo de esto te cuento que también tengo un podcast sobre autopublicar y siempre lo digo que hay que formarse o sea formarse es la sí. es la clave o sea estar todo el rato en continua formación. Sí, sí, sí. porque porque es básico todo te va a ayudar al final aunque no sea exactamente de eso que estás haciendo pero el formarte siempre te da te da más más mimbres para seguir adelante y, y, y cubrir cosas que tú pensabas que no podías hacer pero que luego si te dan las la, la receta digamos tú puedes luego aplicarlo o sea, es importante lo de formarse imprescindible vamos yo que me he dedicado siempre a la enseñanza y he pensado digo hay que estar siempre formándose siempre sí. haciendo cursos de todo Haciendo múltiples carreras, ¿no? Sí, es verdad. Y, y, y ahora resulta que si quiero escribir o publicar, bueno, escribir, escribo, pero si quiero publicar tengo que volver a reformarme. Sí, sí, sobre todo en estos tiempos de escritores que ya no vale, que ahora tenemos que pelearnos con Netflix, con las redes sociales, con todo. Entonces ya hay que cubrir más campos, no solo escribir Con, con bien. todo lo que se publica, que no claro, se la literatura. eso es, eso es. Tenemos mucha competencia hoy en día, sí. no es como el siglo XIX y a principios del XX, es. ¿verdad? Sí. Eh, perdona, se va a oír a mi gata, Maoya. Ay, qué bien, <risa> <¿Alguna vez? risa> me está saludando. <risa> Ayer comentaba yo que en el congreso que estuve de literatura infantil y juvenil, que, que es curioso porque muchísima gente que escribe tiene gatos. Sí, Así es verdad, hay gente gato. hasta que hace perfiles de escritores con gatos. Yo, sí, mira, yo no... tengo que hacerlo también. Bueno, <risa> sí, sí. Eh, eh, ¿qué géneros tocas en tu, en tu forma de escribir? Porque Bueno, pues yo hago fantástica. prosa poética. Ah. Yo en realidad, bueno, es prosa poética, pero yo me he lanzado a bautizarlo como prosa sensorial. Porque es, digamos, textos, o sea, son poesía, porque al final, bueno, pues llevan su, su ritmo, aunque no tienen rima, pero sí que llevan ritmo. Y que apelan, pues eso, a los sentidos, a, a momentos que quieres recordar o que quieres soñar. Sí, sí. Y porque desde un, desde siempre me he dado cuenta que al final las palabras tienen mucho poder, ¿no? Hay veces que lees solo una frase y dices, ay, y te llega, ¿no? Entonces, o vuelves a pensar y dices, uy, entonces eso siempre me ha gustado y por eso, por eso como escribía mucho en el blog y todo, si iba recopilando frases que, que me salían, pues por eso me lancé a, a escribir los dos libros de prosa poética que tengo ahora. Eh, Tú, tú me has dicho que, que, que te inspiró o que te lanzó a autoeditar Rupi Kaur, que ahora mismo ya sí. es una bestseller. Sí, eh, sí, sí. Eh, es, Vamos, a mí fue la que qué, dije, esto es lo te, que quiero? ¿Por qué te incitó ella a auto publicar? Pues Porque un día la descubrí y leyendo unas frasecitas de ella y dije, es que esto es lo que digo yo, cosas poesía que te llega, que no, no tienes que volverte loco y decir, uy, ¿esto qué se referirá? No, no, es que te habla de cosas, es verdad que ella trata mucho, por ejemplo, el feminismo o cosas un poco que a mí me tocan pero no, no soy capaz de expresar pero me encanta y luego empecé a ver las performances que hace, de hecho ahora tiene una gira mundial y viene en noviembre, ya tengo las entradas, en cuanto salieron ya las saqué sí, sí. y estoy emocionada digo, es que no, de verdad, solo por por ejemplo en Amazon hizo una gira, hizo una performance y es que no puedes dejar de mirarla, cómo cómo cuenta todo, cómo te se expresa y los libros igual, o sea, tiene el de Mil Canjones y el de Miel y, y Letty Miel y tal y es increíble, o sea, es... Que es, te que quedas? Es, es, es atractiva por dentro y por fuera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tiene, es, mucho, es, tiene sí, mucho encanto. Sí, es mágica, o sea, la ves y, dices? y luego tiene talleres en su, en su perfil de Instagram, hace talleres de escritura que, a ver, hay que tener un poquito de inglés porque si no te pierdes un poco, pero es increíble lo que saca de ti cuando te estás empezando a explicar o pidiendo que hagas ciertas propuestas, es increíble, yo lo recomiendo. India, yo creo que tiene el encanto de las mujeres de la India, aunque, sí, ¿verdad? aunque tiene sí, sí, sí. la cultura canadiense asimilada, sí. pero sí. tiene el, el espíritu de, de las sí. mujeres de la India. A, además, bueno, dices tú que ella escribe feminismo, pero es que su feminismo es... Es como un poco distinto al que estamos viviendo sí, ahora mismo en sí. Europa. Es ella, más de autoayuda, digamos. Florero, bueno, autoayuda no sé si decir, sí, pero... Sí, de conócete a ti misma, ¿no? Créate a ti eso misma. Es. Y quiérete, más, y quiérete que sigues, eso... más que seguir logos y, y, eso y, es. y la lucha del feminismo este de contra el hombre, porque ella escribe mucho sus poemas, son de... Mm, algunos de decepción amorosa y todo eso, pero mm. pero es muy... O sea, ella no... Ella se, se está autoeducando para amarse a sí misma, ¿no? Eso es, eso es. Sí, sí. Bueno, es pues eso tú que... has publicado... Bueno... Eh, ¿Y qué otras qué otros escritores te, te, te, te motivan también o, o te inspiran? Hombre, en ese sentido, en poesía eso, y decir que a mí me llegó un poquito tarde la poesía, la verdad es que era como, uh, tal pero luego conocí a Oliverio Girondo, por ejemplo, que fue el de, no sé si has leído el, bueno, seguro que sí, el de Llorar a lágrima viva, ah, me pareció sí, sí. increíble, o sea, eso dije, ¿cómo alguien puede contar ¿Eh? tanto...? Con tanta palabra rica que no conoces, hay cosas que no. Sí. Y me encantó. Y luego, pues, este también Jaime Sabines me gustó mucho. O sea, creo que son gente que te llega solo con decir poquito y de forma fácil, que no tienes que darle vueltas sí, a nada. Sí, sí. Entonces me, me gustó mucho, sí. Y a luego a mejor, sí que es verdad nosotros, que. Cuando los leemos decimos qué fácil que, que, que ha escrito tan tan simple y tal, pero a lo pero mejor no, ellos han claro. tenido que trabajar mucho. Eso, el poema para... Claro. Como eso hacía es, Picasso, ¿no? que trabajaba mucho claro. para, como decía el pintar, como un niño. Claro, verdad, eso es. Sí, sí, para sí. llegar a lo fácil tienes que darle vueltas, no llegar y a las sueltas. Por lo menos yo en mi caso le tengo que dar muchas vueltas a todo, que parece que no hay, no, te ha venido la tal. Sí, sí. sí que es verdad que a lo mejor vas haciendo una cosa y te acuerdas y dices, uy, oye, es alguien que te cuenta algo y dices, sí. uy, pero, pero es sí. verdad que hay que construirlo. O sea, yo siempre digo que al final tienes que construir. O por lo sí. menos yo no tengo la suerte de llegar y ya sí. está. El, el año 22 ha sido muy prolífero para ti, pero supongo que en, en plan de publicación. Pero me imagino que, que Sácame los colores, por ejemplo, eh, en, en, habrá sido una elaboración un poco larga, ¿verdad? Claro, porque yo tenía el de 150 maneras de ser tuyo, que fue el primero, eran 150 textos. Ajá. Y lo que pasa es que tenía más. Pero me parecía que poner más de 150 no era, ¿no? ¿no? Además no les veía. Son muy largos tus libros, ¿no? Tienen mucho poema. Tienen poema, pero no, no son textos largos. Este no, sí, este de Sácame los Colos que sí. Tienen mucho, muchos poemas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que son a lo mejor frases cortitas. Ya, ya. Pero, pero no, sí, es que tienen, sí que tienen que tienen texto. Muy sí, sí. es eh, <coughs> Si quieren, perdona. Si quieres, nos lees un poco de Sácame los colores. algo. Que... Ay, pues sí, me encantada, claro. pues sí, voy a leer por aquí. A ver, tengo que te co... parezca. Sí. Mira, este, por ejemplo, el de cambios, que me, me gusta. Mira, fue tiempo de Brexit, de despedidas, de cambiar la vida, de hacer lo que antes no hicimos para conseguir resultados distintos, centrarse en unicornios, liberar la mente para poder mirar con otros ojos, subir a la ola y disfrutarla. Aprender a curarse haciéndose un poco de daño, dejar de tachar días para contarlos y saltar por encima de los cristales de los zapatos que se rompieron. Entonces, bueno, hablo pues eso de amor también, pero sí que es verdad que me gusta sí, eso de superar un bonita, poco el día. Sugerentes. Muy sí. Bien. ¿Nos ¿Quieres leer alguna cosa más de ese libro? ¿O pues o mira, este, marcado? a ver. A ver qué marca. Porque es si que por tu poesía es, es tan, tan variada. Sí. Y tengo este que es larguito. No voy a buscar uno cortito a ver qué me guste. Vale, que quieras. Por Mira, este, por ejemplo, que es más, más, digamos, de soñar, ¿no? O de declaración de amor, ¿no? El de literato. Eres mi hipótesis imposible, un binomio fantástico inesperado. Entonces son un poco así: textos, unos un poquito más largos, pero el sí cortito, que es verdad que me gusta lo cortito. Sí, sí, es verdad, sí, sí. Eso es. Muy bien, mm. o sea, como está muy de moda el IQ también. Sí. Ahora que yo lo encuentro un poco complicado de. Sí, de realizar, sí. Por la estructura que tiene. Pero bueno. Claro, sí. Y uh -huh. también en el, en el 22 eh, has, has publicado 150 maneras de ser tú y yo. No, eh, ese fue en, en junio del 21. Ah, perdona. Claro, 22 fue este, en abril del 22 ah, ha sido ya, el de sacando los ya, Colores. Ah, y ya, eh, sí, es verdad. Pero sí que es verdad que tiene muy poquito, casi menos de un año. Sí, es verdad. Eh, claro. Pero yo supongo que entonces la pandemia te ha decidido a lanzarte a publicar Sí, ahí. Sí, sí, sí. Ay, sí el vale. estar mucho... Y sobre todo que me digamos que me alimenté mucho, con, veía muchos autores y cosas y decía, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a hacerlo? Sí que es verdad que intenté con una editorial, con la que es la tope en prosa poética, pero que es muy difícil... Pero también es verdad que les envié un texto que no era el final, el final ni nada, el, digamos, el texto más correcto del mundo, pero y además, bueno, pues que no habían, no habían abierto el tiempo de manuscritos y tal, que son los de Mueve tu lengua, no sé si los conoces. Son los top, lo que pasa es que trabajan con mucho, mucho cantante, gente muy conocida y tal. Y bueno, y luego entonces, por eso me empecé a mover y dije, pero ¿qué hago yo buscando fuera lo que puedo hacer yo? Digo, tengo compañeros que pueden ser lectores beta, correctores, maquetación, o sea, no tengo claro, nada que no lo sepa, todo, de lo momento, todo claro. Entonces, otra cosa es que luego ya mis textos gusten, no gusten, eso es otra cosa, pero lo tengo todo a mano, con lo cual, ¿por qué no? Yo y... creo que sí, yo creo que sí que gustan. Sí, sí. Y, y me dio fuerza, me dio fuerza eso, decir, oye, ¿por qué no? Y Pues me voy a lanzar. No, bueno, pues y léenos algún, alguno de tus poemas, de este de... 100, sí, de 150. maneras de ser tú y yo. Bueno, Porque de 150 que has que te he leído que antes, te voy a leer de, 100, de, de Sácame los Colores, ¿vale? Para ah, que venga, ahora vale, ya... Haya... Eso vale, es, perfecto. mira. Pues te voy a leer uno cortito, que este me gusta mucho, que es el de Son Story. Como verás yo, los títulos de me gustan, me gusta... Lockson Story. Al besar te supe que serías carne de estribillo. Este me devoca eso que vas a repetir, ¿no? Digamos. Sí, qué bien, qué bonito. Eso es. Y luego este que una compañera el otro día me dijo que le había gustado mucho, este que se llama Primera Vista. Siete segundos para las primeras impresiones. Siete segundos para atraerme por tu gesto apasionado, bajo unos ojos minerales llenos de incógnitas. Siete segundos que me vuelan la cabeza si sonríes confiado. Siete segundos me dan para imaginarte provocando mareas en mi cama. Siete segundos fijo la mirada para fotografiarte en mi mente, y no hay nada más cautivador que después llamarte por tu nombre. Muy y eso son, pues eso. Muy bonito. Cuando tú has leído el, el, el, el Love Song Story, uh -huh. he pensado que tú serías muy buena en escribir historias de seis palabras. Sí, me gusta, ¿sabes? me gusta hay así concurso, darle vueltas. Sobre todo es que. Ah, sí, hay un concurso? Sí, un concurso. Un concurso internacional de. Ah, qué bueno. Pues yo he hecho prácticas incluso de escribir historias de seis palabras. Claro, a mí es que me gusta eso porque eh, me gusta construir imágenes, sobre todo con sí. cosas de sitios exactos que me gustan. Por ejemplo, eh, tengo a la hora de construir eso, pensaba una vez, decía, yo quiero un, un sitio donde tú tengas que pasar, sea muy bonito, pero que no puedas quedarte. Y por ejemplo hay un, hay un pasaje, es el pasaje Drake, o el, bueno, hay un sitio que utilizo, que es un sitio eso que no te puedes quedar. Pues yo quería eso, ¿no? Una imagen de alguien que te gusta mucho, pero que no te puedes quedar, por lo que además, sea, por, por es que la situación. Es, ese tipo de poemas o de historias da mucho que pensar al lector. Sí, sí, sí. O sea, es como abrir una puerta a la imaginación. Sí, sí, es y yo bonito. tengo gente lectora que me que al principio decía, uy, dice, yo lo vi dije, ah, esto me lo leo en un momento de tal. Pero luego decido, no, me voy a sentar, me cojo Leleo una copita de uno. vino y me <risa> lo voy leyendo tranquilamente. <risa> Digo, ah, qué bien, Dios, o sea, disfrutando cada, sí, cada palabra al final. es eso, así, eso, es, ver, así sí. es así. Sí. Hay que leer tu poesía, así, ah, es, es mm. interesantísimo. Sí. Eh, bueno, tú has hablado antes de que tu, tus poemas son. Prosa sensorial. ¿Cómo definirías tú eh, esto de prosa sensorial? Porque yo recuerdo que eh, cuando yo estudié literatura, en, en, en la carrera que hice en Inglaterra de Humanidades, eh, nosotros estudiábamos a Virginia Woolf un poco uh -huh. como prosa sensorial, porque. Ah, sí. Sí, porque ella eh, eh, muchas veces. Utiliza la poesía dentro de, de la prosa. Sí, sí. ¿Cómo la defines claro. tú para ti? Para mí es eh, que acompañas a alguien en su sentido, ¿no? Es como siempre, a mí me ha pasado, pues eh, vuelvo a lo de la fotografía, la verdad es que al final si echas la vista atrás dices es que la trayectoria te lleva hasta donde llegas, ¿no? Y es verdad que yo siempre me decían es que tú haces una foto pero luego cuentas una historia, o sea, instrumentalizas lo que ves para luego contar la historia. Pues esto es igual acompañar a alguien, decirle, mira, te voy a contar en qué situación estoy eh, si tengo ganas de, de estar aquí, ¿por qué tengo ganas de verte? Porque, o sea, acompañar todo, ¿no? Y no solo es lo que dicen esto de que o tienes que, que una manifestación de tus de tus sentimientos. Eso es. En, eso En es. el momento concreto. Eso es y mostrarlo, sobre todo mostrarlo. Que dicen, no, claro. que tienes que, que enseñar, o sea, quizá tienes que dejar volar la imaginación ya, pero también pintarlo, digamos, como si pintaras un cuadro dar pinceladas, y diciendo ¿Esto, ¿no? esto es así. Eso es dar pinceladas. Eso es. Sí, sí, ráfagas, ráfagas de, de los sentimientos o de lo que estás en ese momento sintiendo. Eso es lo que, me, lo que me gusta y creo que de momento lo que me dice la gente es que sí, que sí, que llega, ¿no? Que llega así, luego cada uno lo interpreta a su modo o bajo su filtro y sus cosas. Y sí, dejas la Pero... ventana abierta luego a la imaginación. Claro, eso es, sí, sí. Y haces un impacto en el, en el corazón de la persona, en la mente. Eso, de eso es. Después, sí, sí, hay gente que decía con 150 abierta. maneras, sí, que me decía, hombre, dices un poco a veces bufetadas Digo, claro, digo, pero eso es eso es también eso la vida, parte ¿no? De a veces. Sentimientos. Claro, eso es. A veces es que se la toman como objetadas. veces piensa que sentimiento es una cosa positiva solamente. Claro, claro, pero no es así. El sentimiento Hay de es todo. todo. Claro. La indiferencia también es un, sentimiento, es un sentimiento al final. Sentimiento, claro. Claro. <risa> todo eso. Sentimiento es un abanico, una variedad. De, eso es, eso es. De lo que tú sientes. Hmm. Y, y, y en cada momento puedes sentir. Eh, unos sentimientos positivos, otras veces negativos, otras veces estar como en calma. O, claro, o, o, o, o eh, no esperando nada ¿eh? y sin embargo pasa todo. Es que es, eso es lo que, eh. lo que me gusta, así Qué bonito, me encanta. Eh, entonces, Tú te vuelcas mucho en lo que tú transmites en la escritura, sí, ¿verdad? Sí, sí, pero no es autobiográfico ni nada, tú me dices, anda, digo, no digo, no tiene por qué ser autobiográfico, porque tienes mucha gente alrededor, yo soy muy observadora, me gusta mucho observar y enseguida veo veo cómo la gente se mueve y, y entonces hay, hay mucha parte de, de lo que vivo alrededor. Entonces me gusta me gusta plasmarlo y me lo escribo y digo, uy, esto, aunque luego no sea justo lo que, lo que he sentido en ese momento, luego lo maquillo de otra manera o lo quiero llevar por otro sitio y le doy las palabras que yo quiero, pero, te pero imaginar en la me gusta. Del ser sí, sí, sí, sí, sí. Y a lo mejor estoy o sea, en una terraza y miro una y, y me imagino. No solamente con la cámara, sino también con la pluma, ¿no? Eso es, eso es, sí, sí, sí, me gusta. Me gusta decir, uy, ¿y esto, y si pasara esto, sí. Qué bien. Me pues gusta. ser una gran novelista porque hoy en día en la novela también se pide mm. no cuentes sino muestras. Claro, muestres. Sí, sí. En ello estoy. Estoy ahí trabajando. Tengo cositas abiertas Ahora claro que... no cuentas. Sí. Eh, ¿Nos quieres leer un, un, un trocito de, de otro de tus publicaciones? Sí. Pues a ver, a ver, este por aquí el del último, el de sácame los colores. Creo que tengo este que me gusta mucho. Este es el que estoy ahora, ¿verdad? Este es el que estoy ahora, sí. Y este es que me gusta porque tiene, para mí tiene especial ritmo. No sé si se notará, pero vale. mira, se llama Gastroamor. Que te pillé el puntito como con el último bermú en Casa Camacho. Que me río con tu mirada y te miro con mi sonrisa. Que creo que voy hasta arriba de ti como con burbujas del color de tus ojos. Que esta noche me huela el roce de tu pelo y me sabe a ganas de comerte la boca. Que creo que voy a enloquecer para recuperar quizás la cordura después. Y esta a mí me parece que es como muy. muy que suceden muchas cosas. Sí, muchas en este cosas. sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Mucha, una historia muy. Sí, eso <risa> son pequeñitas, son historias pequeñitas. Pinteleaditas, como dices. Hmm. En la historia, pero que dice mucho, cuenta mucho, mucho. Sí. Muy bien. Oye, ¿y cuál es tu autor favorito? Pues, como te digo. Bueno, si tienes uno que esté ahí claro. en el porque a lo mejor hay muchos. Claro, no hay muchos. La verdad es que hay muchos. Y por ejemplo ahora que estoy leyendo novela de misterio, novela negra. Por ejemplo ayer tuve la oportunidad de saludar a María Oruña, que es la escritora que ahora tiene el camino del fuego y que escribe pues novelas de misterio y me encanta cómo escribe porque es súper lo cuenta todo. Me gusta eso también que va, te va llevando de la mano por donde ella quiere y eso me parece me parece muy bonito. Entonces creo que ahora María Oruña, Miguel Santiago o salió mucho mucho misterio en este momento. Y sí. luego Romance, que también me gusta mucho. Que Cadilano por ejemplo, la estuviste entrevistando, ah, sí, me gusta sí, sí, mucho sí, también. Sí. sí, escribe muy bien. Atrae y... mucho misterio ahora. Mucho la claro, sí, sí, sí. Me misterio. gusta algo que te mueva, sí. Que te mueva. Me gusta. Eh, bueno, tú, tú dices que publicas independiente. ¿Dónde sí. publicas? En Amazon. en Amazon. Amazon. Creo que es una plataforma... Lo, los dos libros que has publicado están en Kindle, entonces... Sí, no, el de sácame los colores lo tengo que hacer ahora, porque una cosa que descubrí, que yo pensaba que era igual, sí que es verdad que en el trabajo ya estamos haciendo ebooks y me decían que la maquetación era distinta y es cierto. Entonces, me cuesta la maquetación, me cuesta un poco más, sobre todo porque como tiene tantas posibilidades de verse pues en un iPad, en una en un móvil y tal, lo de las viudas, las huérfanas y todo eso a mí me llega al alma y me cuesta verlo. Y entonces, me costó sacar el ebook pero ahora de ese cambio de los colores lo tengo pendiente, porque además con el KDP este que se lee en tus páginas, es que, es que está cada, muy bien. Es que cada aparato, cada tecnología que utilizas, te va cambiando el formato. Eso es, eso es. Entonces no hay que preocuparse sí. tanto por esa forma, sino preocuparse en que sea interactivo el, el índice. O sea, tiene otros requerimientos que yo no estoy acostumbrada, entonces me ha costado más, pero este va a salir próximamente, sí, en Kindle también. Muy bien. También es que yo soy muy amante del papel, sí. reconozco. Pero todo el y el mundo me papel, dice ¿y el, no. ¿Y en papel cómo publicas? En papel Amazon. ¿En, Amazon. ¿En tapa, lo tapa blanda? También a través de Amazon. A través de Amazon, eso es. Sí, sí, sí. Y, y estoy muy contenta. Es verdad que no tiene lo de las solapitas. Es que pero Belinda, bueno. la escritora, perdón, la Belinda, la escritora que entrevisté la semana pasada, me ha dicho que ella está viniendo directamente desde su casa. Entonces nos va a contar mm -hmm. en otro vídeo. Sí. Nos va a contar cómo, cómo lo hace. Claro, claro. yo así cara digamos directa ha sido pues en ferias en ferias sí que se vende también porque además como las firmas, eso es muy bonito es otra es de las que, cosas es que a mí me ha aportado ya está todo. vendiendo con la firma incluida el propio claro. libro en papel pero desde su casa claro y lo manda, le mandarán a sí, lo mejor un directo sí. para que, claro, eso es una buena buena eh, y idea y va a contar cómo, cómo lo está haciendo Ay, pues me estaré me pendiente, muy sí, sí claro, sí, sí así, qué así bien que, bueno, eh Tú, eh, Esther, eres una, una podcaster. Sí, me gusta, soy. <risa> Tienes dos podcasts que estás publicando. Una uh -huh. es Autopublicar en, Era una Aventura, y la otra es eh, Inspirarte, pero Inspirar. Sí, con la T, mayúscula, sí. que Has hecho una sola palabra. Sí. Por Eva Galindo. ¿Qué cuentas es. en Autopublicar Era una Aventura? Pues ese, ese podcast eh, empezó desde el principio que tuve la idea ya de voy a publicar, dije mira y si lo vuelco en un podcast todo esto estoy haciendo para que a otros le ayude, entonces desde el principio creo que fue cuando eh, decidí registrar ya el libro que lo iba a, a subir ya a Amazon pues empecé a contar todo y he ido contando, pues me ha salido una entrevista, pues mira he hecho esto, oye no, no hagáis muy esto bien, en la porque es una ayuda claro, muy importante para sí los que sí y es que yo me he nutrido de un montón de podcaster que yo les doy las gracias a todos vamos de hecho con muchos me escribo porque digo es que me habéis dado la vida o sea sí, porque sí. me habéis ayudado un montón porque hay gente, bueno, 30 sí. teclas por hora, proyecto de escribir. Eh, bueno, es que hay un montón de gente que, que sin ánimo de lucro te muestran todo lo que tienes ¿Cuál que ir haciendo. el tema de los, del podcast que has publicado, cuál es el que más seguidores tiene? El, que más, eh, ¿El se mío. de, mi, de mi, El de autopublicar una aventura, los demás, gente, sí. Incluso gente que no está pensando en publicar. Porque dice, Jolín, dices es que es como, como ir en, en, eh, viendo todo lo que cuesta meterse o lanzarse a publicar. O sea, que no Valora solo a las llegas ¿verdad? el libro. Te claro, te más cuando escribes un libro y cuando tienes que publicar en la aventura de publicar, la vida. Eso es. se creerá que solamente escribir un libro es... Eso solo es, eso es. Pero... Claro, y moverse y te, que tienes que escribir a sitios y te dicen que no o que no te hacen caso o que tienes que elegir entre varias cubiertas, no sabes cuál y dices, bueno, pues he cogido esta pero resulta que luego no me sale o me da problemas al publicarlo. O sea, tiene muchas cosas que no pensamos pero que, que hay que hacer ahí. Y luego lo otro el de inspirarte, la verdad es que no le he dado, digamos, mucho recorrido porque en realidad es sobre creatividad que a mí es un tema que me interesa muchísimo, me encanta. Todos los libros que haya creatividad me los he leído de Elizabeth Gilbert, de Austin Clion, de todo ese tipo de libros, me, me encanta. Eso de que te dedican cómo puedes optimizar o cómo te puede llegar la, la inspiración, me parece, vamos, un tesoro, me encanta. Entonces, se le abrí e incluso abrí al hilo del podcast, abrí un, un blog que también lo tengo, pero bueno, le tengo que dedicar un poquito más de tiempo porque sí que es verdad que eh, tuve la oportunidad de hacer una charla sobre creatividad y me gustó mucho. Entonces en eso en eso estoy ahí dándole vueltas para bueno, para, para seguir Pero no porque ahora está claro. en la promoción de creo es. que lleva claro. mucho tiempo también Sí, sí, lleva muchas horas, eso es. Todos los autores que los estoy entrevistando me dicen que es dificilísimo publicar en España en este momento. Eh, cuéntanos un poquito así, resumido, tu aventura de, de fracaso con las editoriales. Sí, bueno, en realidad tampoco quiero decir, el problema es que llega un momento que si no estás en el mundillo te pueden, te la pueden, entre comillas, liar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estuve en tres, eh, vamos, pasé mi mi manuscrito a tres a tres eh, editoriales que decían que eran tradicionales sí que es verdad que dos en realidad eran imprentas porque, bueno, me pedían unas condiciones cuando me daban el contrato y te decían, no, tienes que vender 50 en una presentación. Y yo decía, pues es que no conozco a tanta gente que esté interesada y con tanta familia tengo. ¿no? No y dije, no, no, nunca". no, claro, digo, que no sé cuánto voy a vender eso si no me conoce nadie, ¿no? tal, Y entonces te decía no, bueno, pues entonces no vendas tantos, 35, pero me los pagas. Son unas cosas que si tú lo que tienes es mucha necesidad por publicar, al final lo pagas y luego claro, luego resarcir tus derechos si en un momento dado los quieres recuperar es muy difícil. Entonces y luego pues las de coedición que sí que te ofrecen también cosas, pero no no lo recomiendo. Yo creo que que si no es una no lo tienes muy claro con las condiciones, mejor dejarlo o autopublicar pero siempre, pues eso, que sea el mejor de, que no te avergüences de lo que publicas claro. porque es eso, que luego va a estar tu nombre ahí, entonces además, no... Con el equipo de trabajo que tienes tú detrás mm, Sí, tengo mucha suerte además son sí, gente está. que claro. le gusta claro. claro, lectores beta que te dicen oye, mira, esto yo lo veo muy críptico, esto lo veo, no sé qué que luego tú ya haces lo que tú piensas dices, ah, pues no, a mí no me parece así pero que te vayan asesorando un poco está bien y corrección que la corrección, yo soy correctora, pero claro, corregirme a mí misma cuando te has visto mil veces las cosas es mejor que otros ojos lo vean. Es verdad, eh, sí, si sí, no sí. tiene que pasar mucho tiempo para darte cuenta de todos claro. los errores. Yo fíjate que estoy acostumbrada por, por mi o sea por mi, la enseñanza, hmm. a pasarme todo el día corrigiendo. Claro. Y, y es que veo los errores en, en un segundo de otras personas, pero es que los yo hmm. no los veo. Claro, claro, es se pasa. Es sí. ¿verdad? Eh, hmm. Es rarísimo. Pero, es una cosa muy curiosa cura, así. Hasta que no vuelva a releerlo después de un año no, no lo veo claro y además cuando lo abres dices uy y dices, no sé ah, no, si es porque cabal". el cerebro no te o sea, dicen que se acostumbra hay un fenómeno de que es eh, como un, lo, tiene un nombre y es como que se acostumbra a tu cerebro entonces no lo ve no no no lo ve sí, sí, a mí es curioso me ha pero raro, pero bueno, mm, es que es así. sí sí eh, según tu experiencia eh, ¿Tú eh, que, para ti qué ha sido mejor? ¿Publicar en papel o en formato digital? ¿Cómo, cómo vendes más? Eh, ahora mismo papel. Sí. Papel porque es verdad que en las ferias se vende mucho y, y a mí me gusta mucho el papel. Y tardé más en sacar el ebook. La verdad es que el ebook me costó. Pero sí que ha reaccionado también el ebook. O sea, hay gente que te lee las páginas y entonces está bien. También es un aporte. ¿Qué pasa? No le he dado, a ver, mucho. No lo he publicitado mucho, digamos, ¿no? Y claro, yo creo que también a lo mejor la, la poesía en Kindle se queda a lo mejor un poquito corta, ¿no? No sé, no sé. Yo es que claro, me pongo a leer digo, y digo, me voy a poner en el libro en determinados momentos, a lo mejor no es como una novela que puedes en cualquier sitio, no sé, eso también son prejuicios míos que no tienen no, que ver. No, es un prejuicio, porque, porque... Es que resulta que casi todos los escritores a los que he entrevistado y los que he conocido ayer, eh, en, todos me dicen que, que, que venden más en papel sí yo estoy y de hecho porque, claro me estoy sorprendida porque yo eh, pensaba que realmente el mundo digital era que iba más porque se vende mucho en digital claro sí pero o sea, me estoy sorprendida de, de que me digan sí que, es que, que es que ha llegado un papel momento de papel, que se sigue leyendo un papel. claro yo es que lo sé por por mi, por mi trabajo también que ha llegado un momento que se ha estancado un poco el libro digital o sea se ha estancado y entonces el papel sigue subiendo subiendo subiendo es que al final yo lo pienso y digo es que ir a una librería por ejemplo es una experiencia por lo no menos para mí Vas tocando, vas viendo colores, va... no la sé, a mí me parece otro la mundo. La física del, sí, del, manejo del papel. Eso es, Le hasta el olor. A la gente, el olor. Claro, hasta el olor. Ayer sí. me dieron un folleto de el una esta y de yo de decía, huele a limón. Es que huele, huele, huele. Sí, sí, sí. O sea, te huele, es, es distinto. Entonces, sí. pero bueno, que bienvenido el que pueda, no pueda leer en físico, porque es verdad que llegas ya de libros, que dices, ¿dónde los meto? Pero, uff, sí. a mí me, sí. me sí. cuesta. ¿eh? Yo iba ayer con el libro de María Oruña ahí, digo, madre mía, no me importa, estaba ahí con un calor. Y no te importa. Yo porque creo que todos es los que y estamos saturados de libros, ¿verdad? Sí. Yo por eso me he pasado sí. al formato digital ya porque claro. es que es imposible. Sí, Yo no, sí. Ya no puedo guardar más libros en casa. Claro, es muy difícil, eh, sí. Bueno, hemos hablado de, de, de lo que escribes, pero ¿cómo escribes? Porque eres una. la planificas te sientas, recopilas sí. lo que has tomado como esa fotografía que tú dices que haces. Sí, sí, sí. Yo lo que Pero voy es siempre es con una yo siempre voy con una agenda. Y entonces todo lo que me viene a la cabeza lo apunto. Pero Bien. luego a la hora de, claro, lo que pasa es que luego a la hora de volcarlo a lo que digamos que es el proyecto ya que vas a sacar Sí que ya construyo. O sea, digo, ay, pues eso, lo que hablaba, ay, pues quiero, quiero eso, la sensación de alguien que no te puede hacer porque te gusta mucho, pero que no no hay forma, ¿eh? por lo que sea, por él o por ti, no puede ser. Pues pienso, a ver, ¿qué, ¿qué podrías asemejar a eso? Y digo, pues mira, y ahora me he acordado, el Estrecho de Malaca el Estrecho de Malaca es un sitio que es muy bonito, dicen, pero que que no puedes, o sea, tienes que pasar muy rápido porque si no te das con otros barcos, tal, pues esa sensación, buscar eso, relacionarlo, lleva su tiempo, claro. Entonces lo que sí que hago es verdad, eh, escuchar muchos podcasts, leer cosas que ni te imaginas, de packaging, de todo lo que se me ponga por delante, cosas que no tienen nada que ver conmigo, decir, oye, si esto lo meto, porque esto, claro. Hablando, por ejemplo, la de amor fue de una es, conversación eres, que tuve. Eres multi, multi inspiradora. Te es, te sí, te sí, inspira todo me ves. puede llegar, sí. Pues eso, los Bermús, ¿eh? digo, Jolín, digo, es verdad, digo, el vermú tiene como algo especial, ¿no? Pues voy a meterlo Pero y si todo consigo el color ese que tiene. Claro, eso es, eso es. Entonces, todo eso me inspira, y pero construyo. O sea, yo no soy de llegar y a la llegas y te llega a la. Pues, es verdad que puedes estar unas veces más, mmm, más por la labor, digamos, por lo que sea, escribes más y tal, pero luego es verdad que yo, yo le digo. Es que construyas tanto cuando cuando uno lee tus poemas, parece que ¡pah!, te han salido así. Claro, sí, parecen Como de golpe, cuando pero. Te tapas el champán. Claro, pero no busco mucho la, la palabra, no quiero decir a lo mejor pues. Eh, no quiero decir que deslumbra, quiero decir que brilla porque así le da la imagen más tal. Voy a dejar el deslumbra para más adelante. O sea, voy, voy por partes, le doy Bien. mucha importancia a lo que escribo. Es verdad que a lo mejor no se nota, pero el trabajo está detrás. O sea que estás ahí siempre pensando en la palabra adecuada. Sí, para, sí, lo, me gusta, me gusta, que incluso la imagen eso que. que quieres eso, la imagen y la sucesión de imágenes también. Es claro. decir, bueno, pues si utilizo este verbo va a ir como, va creciendo, ¿no? Digamos, o sea, lo voy utilizando voy así un poquito, poquito a poco prefiero, sí o, o para cerrar ya directamente, o sea, cerrar y decir hasta aquí, ya está. bien, el proceso creativo es súper interesante. Sí. A mí me gusta mucho, sí. Bien, eh, ahora que estás inmersa en la promoción de Sácame los Colores, pero ¿tienes alguna publicación en la que estés pensando o estés trabajando en este sí momento? Sí, la verdad es que confieso que como está el premio Amazon, el Storyteller, el de 2022 hasta agosto creo que es, y bueno, yo tenía tengo abiertas varias novelas de romance. Lo que pasa es que las hay, que unas fantásticas, fantástica, otras de viajes, y entonces, bueno, había... De hecho, yo ya tenía una noveleta hace mucho tiempo y le estaba dando forma para, para intentar meterlo en, en este premio. Pero sí que es verdad que lleva mucho tiempo y, y creo que no voy a llegar, pero bueno, pero estoy trabajando en ella, así que no, o sea... Sé que para el 2023 tiene que estar novela y de romance porque me gusta, me parece, y sobre todo a lo mejor de viaje, eso, fantástica, estoy ahí, como tengo, ya te digo, tengo dos. Y eso también a veces es, es un poco difícil porque es dices, ay, es muy curioso, me porque apetece el romance esto. está teniendo muchísimo éxito, ¿verdad? Sí, sí, sí, Tenía se vende muchísimo. Que como una cosa peyorativa. Sí, sí, sí. Pero y... ahora que lo lee muchísima gente. Sí, mucha gente, es verdad. Pero es verdad que, que hay gente, no, es que yo, pero digo, es que a lo mejor no te has acercado a la que va contigo. O, hombre, a mí hay romances que no, el romance histórico, por ejemplo, ahí me cuesta entrar pero el contemporáneo, el, o el Chiclip, que es también me gusta mucho, pues eso, yo, Marianne Keyes para mí, ves, una escritora que me ha marcado mucho es Marianne Keyes, la irlandesa, porque me hace mucha gracia y además te das cuenta, yo hice un reportaje sobre Chiclip, que lo analizaba y decía, es que detrás de esas pastas de colores, detrás de todas esas frases graciosas, hay cosas, se hablan de muchas cosas, de complejos, de luchas, de apasionarse sí, sí. por algo, o sea, creo que hay mucha mucho detrás de todo eso. Entonces me es, un, es también un género que me gusta mucho. Sí. Muy bien, o sea que es como si estés resucitando a Corintellado. Sí, sí, puede ser, eso dicen, ¿no? Que Corintellado está ahí, la mujer, ahora ahora que la pobre no está, pero, pero me parece bien, si es que y hay mucha de, gente que lo lee. Y espiron, eh, tratándola fatal. Sí, eh, sí, sí, es verdad, todavía la deben la en una no calle, que, calle, creo, por ahí. Que, hmm. que mal, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero, sí, bueno, sí, sí. Ya fíjate, que fue tan prolífera, ¿no? Claro, y fíjate, Megan Maswell, por ejemplo, lo que vende, Noelia Amarillo, o sea, hay un mogollón de gente que el cadilano también vende mucho. O sea, quiero decir, hay gente sí, sí. que escribe romance y, y está muy bien. ¿Y por qué no? Es yo que tengo entre, José entre de la Rosa... Desde mi biblioteca tengo una colección que, que, que seguramente tú no conoces porque eres ya mucho más joven que yo. Eh, yo cuando tenía 14 años o por ahí me enganché a, a la publicación de Las aventuras de Angélica. ¿Mmm? que es no, de Annie no y Serge, Serge Golón, que son escritores franceses. Ah, uh -huh. y, y cada tomo es un tocho gordísimo. Y sí. escribieron ocho. Ah, uh -huh. y, y era de la época de una, una, una protagonista romántica, pero del siglo XVIII, en Francia, ah, sí. con un montón de aventuras, y tiene un montón de aventuras de todo tipo, con sus maridos y todo eso. Sí. Y, y era súper interesante. Claro, eso. Y, sí, loco, y además... Claro, y luego oyes a otro grande, como José de la Rosa, por ejemplo, lo explica muy bien y dice, es que además es gente, lo, las lectoras o lectores son muy voraces, o sea, quiero decir que necesitan todo el rato, entonces es que más hay público, hay interés, es que no creo que sea, pero es verdad que se mira un poquito, ah, escribes romántica, bueno, como, bueno, ese o poesía, a mí me pasa con la poesía cuando dices, ah, ya has escrito un libro, sí, te, y qué es poesía, y ya la gente dice, ah, no, yo es que no... ¿Pero cuánto hay hace que no lees? Que la gente claro. que lee no quiere leer poesía. Claro, no cuesta mucho entrar. Sí, sí. Hay es gente que me no, dice, no, no, mira, es que yo no. Es que a mí me encanta todo. Yo, yo, hmm. yo me gusta todos los géneros. Yo no, o sea, leo teatro. Hasta leo teatro claro, sí, géneros. sí, sí. El teatro es verdad, está muy chulo también. Sí, a mí me gusta. Leo sí, todo, todo, hmm. todo. Sí, pero cuesta, bueno, cuesta. Pues ha sido una entrevista que me ha encantado. Nos ha ¿Qué? abierto mucho el, el espíritu para para leer poesía, ¿no? Sí, sí, sí. no hay que de, perdérselo. De la lectura de la poesía. Muchas gracias. Por muchas gracias a ti. Te deseo mucho éxito con sácame los colores. Muy bien. Que le saque gracias. los colores a mucha gente cuando te. Lo sí, vean. eso. Pero con <risa> las emociones <risa> sí, sí. que provoques en ellos. Y bueno, Muy pues bien. nada. Adelante, te vamos a escuchar en tus podcasts. Muy bien. Para que nos muchas gracias. En la autopublicación y también en el proceso creativo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, Muy inspirarte bien, y autopublicar era una aventura. Muchas Muy gracias bien. por ayudarnos a publicar y Muy también bien. a despertar nuestra ilusión y nuestra imaginación. Gracias, Eva. Gracias, Hasta Berta. Hasta luego. Chao, adiós. Hasta, chao.